con amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la nicaragua bonita y siempre libre tierra de darío y sandino en el mero centro de américa yo soy jorge capelán aquí estamos en un episodio más de, de managua con amor y tenemos el gran placer aquí de contar con la presencia del hermano Fabricio Casari. Bienvenido Gracias. a Nicaragua, libro hermano. Gracias este. Jorge, gusto verte, un bueno, gusto estar aquí. Este, y como verán, obviamente, estamos aquí este, en la casona de café. No nos están pagando nada ¿no? eh, por, no, por, por, este, por este, este anuncio que estamos haciendo, pero realmente este es un lugar que queremos mucho, que nos gusta mucho. ¿no? Y, y realmente este, creo que es una, una buena eh, acción el, el divulgar eh, esta, este espacio que, que tenemos aquí en Managua que es tan acogedor bueno para qué trajimos aquí a Fabricio no era para hablar sobre café ah, yo solamente reía, yo reía. ¿No? Eh, lo trajimos nada más que porque queremos arreglar el mundo sencillamente tenemos un fin de semana libre, así que se puede hacer, estamos, Exactamente, sí, ¿no? Entonces, este, como tenemos tiempo, ¿no? eh, Vamos a aprovechar, pues, y arreglar el mundo, ¿no? Ahora, yo, porque yo lo que quisiera es que, más o menos, o sea, que las personas que estén escuchando este podcast, como la estén viendo en YouTube, tengan una visión tuya que tal vez no aparece eh, cuando te hacen las entrevistas en otros medios porque el formato es mucho más reducido, ¿verdad? Entonces yo, yo quería que tal vez empezáramos contándonos, que vos empezaras contándonos quién sos, cómo te metiste en toda esta locura, ¿verdad? Porque es una locura andar defendiendo a Nicaragua y en Europa. ¡Es, un, es de loco! ¿no? Solo gente loca puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, que nos explique un poco cómo fue ese proceso, ¿verdad? Y de ahí, la pelota pica y se extiende y hablamos sobre los temas. ¿Qué te parece? Dale, pues. ¿Qué soy? Soy un periodista, pero esa es la profesión. Como persona, soy, creo de ser, aunque pueda parecer presumido, soy un revolucionario. Y toda mi vida siempre he estado enamorado de las causas que han perdido y, pero lo que me interesaba sobre todo era la causa de los humildes, o sea yo tengo dos lemas en mi vida primero quiero morirme dejando un mundo mejor de lo que me encontré cuando nací segundo, quiero un mundo completamente con los pies para arriba y la mano para abajo, quiero que los últimos lleguen a ser los primeros y que los primeros vayan donde quieran pero que los últimos lleguen a ser lo primero. Yo amo a los pobres, la gente humilde, la que se levanta toda la mañana y que tiene que ver cómo garantizar los tres tiempos de comida para él y su familia. Amo la diferencia que hay entre la atención pública a lo más des desafavorecido y. Como me choca ver la atención privada y millonaria solo para una élite. Entonces, de ahí viene todo. No soy católico, soy ateo o así se dice o agnóstico, como tú quieras. Y creo que Dios, no sé qué está haciendo ahí, debe estar muy ocupado, pero lo que a mí me interesa es el paraíso en la tierra. Y yo no estoy esperando la nueva vida para ver qué cotizé. Entonces, creo que, esa, que eso es el espíritu con que la gente debe ir buscando que pueda hacer día a día para mejorar las condiciones de lo que está peor. El equilibrio es una medida fundamental. La reducción de la desigualdad es el único motivo por el cual tú tienes derecho a gobernar o no tienes derecho a gobernar. Entonces esto es mi tengo una trayectoria política de mi juventud hasta hace pocos años y una trayectoria profesional que ya cuenta con 32 años de servicio. Fui Jefe de, jefe de la edición internacional de un diario, de un semanal, fui director de un medio de televisivo regional, fui jefe de prensa de un departamento de casa de gobierno, y fui jefe de prensa de una transnacional italiana muy poderosa. Y nunca, a pesar de haber trabajado por casa de gobierno, por la transnacional, nunca he perdido mi esencia, mi espíritu. Entonces, cuando Al final, lo, lo único que me, que me puede doblegar es ver el, el sufrimiento de la gente que no tiene voz. Entonces, sí. Yo trato de darle un poco de voz a lo que tiene voz. Eh. Para finalizar, tú me decías: solo un loco puede defender el sandinismo en Europa. Cierto. Y más te digo que durante el 2018 defenderlo era solo, me sentía solo. Pero he ido a todos lados defendiendo a fuerza y conquistando cada vez. Más gente que decía, claro. ah pues entonces esa es la verdad, no es la que nos estábamos leyendo. Ok, y hoy la solidaridad con Nicaragua otra vez tiene piernas, tiene ideas, se está moviendo, está creciendo. No te digo que es lo como era lo del 80, pero se acabó la tabla rasada de todo que hay aquí tremenda cosa y no sé qué. ¿Por qué te digo eso? Porque, bueno, yo salgo defendiendo el sandinismo porque considero el sandinismo la mejor ideología producida en el 90. El hecho que el área de penetración haya sido reducida por ese pequeño país no le quita el valor absoluto en términos teóricos y en términos de análisis político. He sido comunista, soy sandinista ¿no? lo soy desde la mitad del 80, desde que vine aquí, porque entendí que efectivamente el sandinismo era una respuesta tanto a la crisis feroz del capitalismo, cuanto a la crisis palaudina que iba a darse en el sistema socialista ese era el camino mejor. Entonces, defiendo el sandinismo. En primer lugar, por fregar, Porque no puedo aguantar que todo le estén diciendo barbaridades sin que nadie conozca ni tan siquiera dónde está. Si tú le pones a muchos de eso que dicen que aquí hay una dictadura, le pones un mapa así, a ver, dime dónde está Nicaragua. ¿Ah? Se vuelven, no saben, no han venido, no, saben, no conocen. Claro. No saben nada. Lo claro. que y también lo hago porque Estoy muy encariñado con mi juventud y los valores que fui defendiendo de los derechos a la autodeterminación de los pueblos, eso sigue pues, yo creo Yo siempre digo que si uno no conoce en el fondo, en la entraña del monstruo, que son los Estados Unidos, difícilmente entiende por qué hay tanto antiimperialismo. Claro. Entonces le digo, Nicaragua en carne viva en la demostración de David y Golía, y una persona que ame lo justo, independientemente del tipo de político, lo que sea justo, viene a Nicaragua y se hace amigo del sandinismo. Venir ahora es... Para mí que estuve aquí en los 80, que, que, mi primer viaje a Nicaragua fue en 1984. De ahí nunca he dejado de venir. Aparte, los 16 años de neoliberalismo que vine dos o tres veces y me daba tanto dolor venir sí. que no pude más aguantar. Sí. Tengo un hijo que por mitad es nicaragüense, que por algo se llama Daniel, mm. y veníamos aquí las veces con él y, y, y veía el sufrimiento ¿sí? de esa mujer de esa anciana pidiendo limosna, de ese niño descalzo. Yo quiero decir... Desgarraba el corazón. Me desgarraba porque yo amo ese país, amo sí. profundamente esta gente. Entonces yo lo que le quiero decir al finalizar esa primera parte de que cualquiera que venga a Nicaragua, se puede dar cuenta que este lugar, al igual que Cuba, no tiene niños pidiendo comida en la calle, no tiene ancianos tirados en los semáforos, no hay gente que queda sin dormir, sin un techo para dormir. Puede ser que del, uh, del centro de Roma o de, de la City de Londres, eso puede parecer poca cosa. Le aseguro que desde aquí, vista desde aquí, es muchísimas cosas. Ya sí, solo por eso hay que defender sí, sí, sí. ¿Y cómo está la cuestión social ahí en Italia? Porque yo creo que hay gente que está durmiendo la intemperie. Hay una cantidad de pobreza espantosa. Italia tiene 11 millones de personas que ya dejaron de curarse los dientes por no tener el dinero. Eso dicen las estadísticas. En primer, en primer lugar hablamos de una población de 61 millones de personas cuando tú le quitas 11 que no se pueden curar, ya tú me estás contando un poco cómo va. Sí. Italia tiene, ha sido por decenas de años, no solamente un país con un Producto Bruto muy fuerte, considerado el tamaño, estábamos en lo primero 7 del mundo, sí. sino que ha tenido la más grande cuota de ahorro privado. Y ese ahorro privado es lo que ha servido en estos últimos 15 años de neoliberalismo, de turco neoliberalismo, como decimos sí. nosotros, para aguantar un poco. Hay muchas familias donde con la jubilación del abuelo viven el padre desempleado y el hijo que va a la escuela. Okay. Esa es la condición. Okay. Se ha habido una reducción dramática del gasto social, okay. pero no se ha habido igual, virus, igual reducciones de, de los financiamientos a la empresa. Hay un modelo económico que es tremendo porque piensa que la reducción del gasto público es el camino, porque el tema, el principio, ¿cuál es? Transferir la riqueza general en las manos de pocos. Entonces, esto es precisamente lo opuesto de lo que sucede en Nicaragua, donde se recaude la riqueza determinada por los impuestos y se garantiza el flujo de caja, así como se dice. Y luego, con el dinero que viene del exterior, con los préstamos y todo, se da la obra social de progreso. Qué produce eso? Produce que la economía de Nicaragua tiene un crecimiento fuerte pero horizontal y no lo tiene por vertical. El crecimiento del producto interno bruto cómo cómo se da? Es que cuando tu hermano da dinero y da facilidades y da escuelas, y, eh, tra, eh, este, salud, transporte, da todo lo que son los servicios básicos de la población y entonces pones a la persona que aún gana poco la posibilidad de sobrevivir porque no tiene que pagar sí. los servicios necesarios esto hace que claro. la persona gasta más ¿qué significa gasta más? Es. que producen más demanda interna Así la demanda interna desarrolla la producción porque si hay demanda la gente va construyendo lo que la demanda quiere se regula la oferta, entonces crece la producción, cuando crece la producción crece lo que sobra, claro. es decir la posibilidad de exportar y cuando exportas más, ganas más claro. es un círculo virtuoso, donde la economía crece y es un modelo keynesiano de economía, claro, claro o sea, si te vas por los... Keynesiano por lo que sito, productivo, Keynesiano productivo, correcto, sí. sito, hasta mira hasta el mismo Adam Smith, te puede decir, esto. pero cuando te va por Milton Friedman, que dice que el tema, la obsesión fundamental es la reducción de la inflación, es decir, tener lo más bajo posible el nivel de vida para que sí, sí. los grandes números gocen, Aparte de ser una mentira, porque es lo más bajo posible por el pueblo, pero ellos, porque los lo ricos lo tienen claro. lo más alto posible. Pero esto dicen, este, eh, eh, si uno habla con los bancos centrales de Europa, sí. la Reserva Federal y todo esto, ¿no? Ellos dicen, sí, sí, la prioridad es reducir la inflación, pero y ahí cada vez está creciendo más. Es, Mira, una inflación, eso, es una inflación que nos está pegando a nosotros, porque todo lo que compramos en dólares, viene inflado también ya. ¿no? Ay, me parece en italiano se le llama la sino de Burano, es decir, el burro de Burano. Es un cuento que dice que el campesino quería enseñarle al, al burro que tenía el ayuno. Para, para. Y el burro andaba aprendiendo a ayunar, a ayunar. Cuando aprendió de todo se le murió de hambre. o sea, es lo mismo que está pasando en Europa. Es lo mismo que está pasando en Europa. O sea, nosotros vamos con la obsesión del gasto. Mira, hablemos claro. Europa está gobernada por lo que es el Tratado de Maastricht. Ese tratado lleva algunos porcentajes sí. alrededor del 3%, que es lo máximo que se presume sea la diferencia de inflación, al máximo que se presume que sea el crecimiento. ¿Qué crees si el consejero económico de Mitterrand, sí. que es el que con Kohl fundaron Maastricht, Dijo que ese número se dio así por casualidad, no sabían qué poner, pusieron eso. No hay ninguna teoría económica que dice que la relación entre el Producto Bruto e Inflación tiene que ser el 3%. Ninguna. Eso ha sido un invento. Yo me levanto mañana y establezco que uso chel y conozco claro Y tú me dices, pero no soy yo, no importa, tú eres así. Entonces, alrededor de esto, vas a ver cuál es el tema. Es decir, la reducción a lo máximo de la inflación significa la reducción a lo máximo del gasto social. Y si ese dinero no lo inviertes en el gasto social, mm -hmm. bien lo puede entregar a las élites. Claro. ¿Cómo se hace? Con la reducción exagerada de cualquier tipo de impuestos. Porque Si tú pones un impuesto de una cifra y lo pones tanto al viejo como al joven, tanto al pobre como al rico, claro que es lo que más gana cuando se paga poco impuesta es lo que produce mucho dinero y no lo que produce poco dinero. Ese sistema perverso hace que haya una transferencia constante de los recursos públicos a los sí, bolsillos sí. privados. Precisamente lo opuesto de lo que, que sucede en Nicaragua. Y también este, cada vez bajan más los impuestos a las ganancias y eso, pero el IVA siempre está ahí. ahí está. Y ese, el pobre se el, el, el que paga con el IVA. No, mira, no es la rico obviamente, obviamente. Así como también el pobre está afectado por la inflación, pero un país que tenga la cuenta perfecta es un país inventado no ah, existe. Sí, por supuesto. es como decir que en tu casa en tu por familia cierto. entran 100 dólares y se gastan 97 dólares porque queda 3 <risa> no, nunca he así. Es y la idea de pensar a una sociedad como que fuera una empresa sí. es una locura así mental es. es una cuestión de psiquiatra no puede haber porque por supuesto el valor de una persona no puede ser el valor de un número entonces no hay ningún país en la historia que ha vivido sin una deuda externa. Entonces tú dices, ¿hasta dónde puede llegar? Preguntémosle a los gringos, a los japoneses. Los japoneses tienen una deuda externa que es superior a la de toda Europa y nadie le va sacando cuenta. ¿Por qué? Porque son los aliados de los Estados Unidos en el Pacífico y hay que cuidarlo. Incluso ahora le dieron la posibilidad de reformar la constitución y devolver otra vez a armarse ¿eh? obviamente con armas de gringo. eso es un detalle. Entonces, ¿a cuándo se le puede tocar? Vamos a ver la inflación en los Estados Unidos y la deuda externa de los Estados Unidos. Eso es inmenso. Hombre, eso daría de comer a toda África. Por, lo, que pasa es que de de, lo, lo que pasa es que esa deuda es que ellos quieren que la paguemos nosotros. No solo la paguemos nosotros. ¿Quién se la va a cotizar? A un obvio. país que tiene el poderío militar que tiene. ¿Con qué le vas a decir? Imagínate que tú te debes dinero a un tipo que pero es un campeón claro. de boxeo. Es claro. difícil irse a cobrar porque el tipo te claro. a Entonces, claro. el asunto es. Los Estados Unidos imprimen dólares, nosotros pagamos la deuda y ellos tienen el American Way of Life. Así es. Entonces, sí. qué, qué rico así, ¿no? Sí. O en sea, sí. fin. Ok. No se preocupen. Nosotros garantizamos el equilibrio del mundo. Ah, es que le pasamos la cuenta. Sí. La deuda me la pagan ustedes, me arreglan ustedes. Yo le garantizo la paz y la seguridad internacional. Lamentablemente, ¿eh? Tienen de 225 años de historia, solamente 6 años donde no han tenido una guerra. Que es una manera curiosa de preservar la paz haciendo guerra. Y tienen 729 o 739, okay. no recuerdo el dato, de bases militares en el mundo, con un millón de soldados. No te equivoques, Porque estos soldados lo pagan los países que lo están hospedando, no los pagan los gringos. Ajá, así. así es, así es. Así como la guerra de Kuwait contra el Irak, todavía Kuwait está pagándole a los Estados Unidos la intervención militar con Estados Unidos es antes de cualquier otra cosa una organización comercial criminal okay. que incluso te produce desestabilización para levantar guerra para después destruir y luego reconstruir con su empresa eso es el gran negocio okay. y nosotros pagamos la cuenta de todo esto okay. incluso Hablan mucho de la democracia, pero en Guantánamo no existe... Lo que, no, lo que menos existe es este Estado de Derecho O sea, pueden meter preso a quien sea, el tiempo que les dé la gana La patria ¿no? sí, sí. este, Entonces, es un discurso totalmente vacío Pero precisamente... Y tal vez podemos entrar un poco a, a, a hablar acerca de lo que está pasando Y de lo que pasó esta semana aquí en Nicaragua, ¿verdad? Dale, dale estamos entrando en un mundo particular desde rato ya, y esta semana el gran anuncio, que yo creo que fue una, un anuncio que tal vez todavía, como dicen, la monedita todavía aquí en Nicaragua no ha caído o sea, esta gente me parece que todavía no se ha dado cuenta bien de qué fue lo que pasó el lunes aquí en Managua cuando el comandante anuncia el ingreso de Nicaragua a eh, la iniciativa de la Ruta de la Seda ¡Sum! Veamos un poco, o sea, frente a ese imperio tan bárbaro y criminal, ¿qué es lo que implica esta entrada de Nicaragua en ese proyecto? La primera respuesta ya te lo dieron los gringos, sin esperar que te la diera yo, que de lo que, que iban a hacer no se sabe qué dijeron, no, no, nosotros te queremos tener buenas relaciones diplomáticas, esperamos que la cosa mejoren y todo eso. Bajaron la colilla ¿por qué? Porque China no solo te cojiva políticamente, internacionalmente. Acordémonos que con Rusia son dos de los cinco miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. No es tanto eso. Es que China hace de ridículo cualquier amenaza de bloquear la economía nicaragüense. Inmediatamente, con una firma, el comandante transformó la amenaza en chistes. Y te dice: Ajá. Nicaragua creo que exporta mil millones de solo de comida. Nunca no van a comprar la comida, decían los cuchos. Va a ver que no le van a comprar la comida. Me resbala, ¿viste? Me la a comprar el otro. No hay problema. Con lo que produce Nicaragua con, con costo a estas dos provincias chinas. Así claro. que ellos no tienen ningún problema de absorber eso. Segundo, te voy a aislar política y diplomáticamente. Compré, lo escribí en el artículo que saqué. Había representantes entre los 2.500 y 3.000 millones de personas en el mundo, es decir, que casi la mitad del mundo estaba participando sí. en la toma de posesión en forma de amistad de un país chiquito, claro. que es grande como la región donde yo vivo, que tiene un poblado menos de la región de donde yo vivo, imagínate que solo Roma tiene casi 5 millones de habitantes, y que en el, en el ajedrez internacional se encuentra en un papel de primer nivel, sin embargo siendo ese micropaís una economía cuyo producto interno bruto es el número 140 en el mundo de repente se vuelve un dolor de cabeza por los estados unidos porque si no la bloqueas, nicaragua seguirá creciendo dando un ejemplo de gestión gubernamental mucho mejor de lo que te dan su enemigo sí si te... la bloqueas no tienes nada porque siempre y sencillamente cambia la ruta y tú pierdes claro. porque ese cuento a ah, Nicaragua le bloqueamos la cosa oye quien convenció a Nicaragua le sale muy bien los productos son de primera calidad y barato a ver renunciales si tener huevo Ajá. y a quién va los frijolitos El Salvador ¿dónde lo vas a comer se van a dar más disco entre ellos y mucha más comida que se le da por Centroamérica incluso por Sudamérica sí. los productos de Nicaragua son buenos y de una calidad alta y un precio bajo Sí. Renunciar solo porque le gusta Cuchilandia, eso, eso, yo, eso yo como que lo veo complicado. Entonces, Nicaragua entra no solamente en una relación bilateral con China, entra dentro de un proyecto mega galáctico mundial, que es la nueva ruta de la seda. Solo te digo que cuando Italia dijo, sí me interesa, vinieron los gringos a decir que esa era tremenda amenaza por la seguridad nacional sí. de los Estados Unidos. Italia, obviamente, que es títere de los Estados Unidos, ya, ya, se, ya se arrepintió, entonces ya dejó caer a la cosa. Y sin embargo, los chinos habían propuesto una inversión en Italia uh, enorme por mejorar. Mira, por ejemplo, hacer nuevamente el puerto de Trieste, uno sí. de los puertos más importantes de Italia por el, la, la, la entrada y la salida de las, de, de, de, de las cosas. Nosotros nunca vamos a tener un dinero suficiente público para invertir en eso. Los chinos di claro. nos dijeron, lo hacemos en seis meses. Claro. Italia sí, por darle escucha a los Estados Unidos, digo, que no. Así como por otro lado le damos escucha a los Estados Unidos pidiendo las sanciones contra Rusia. Nosotros pagamos 4.500 millones de euros al año y 150.000 piezas de trabajo para decirle a los rusos, no te damos comida del campo. porque Porque tú atacas a Ucrania. además se ha visto a Ucrania que ataca a Donbass. Y Donbass es ruso. Y Crimea es Y eso va a pasar lo mismo que, lo, lo mismo que con. China y Taiwán. Sí, sí, sí, sí. Ahora, entrando a Nicaragua en ese proyecto de Vía de la Seda, ya entra en un network internacional claro. de países. ¿Y ¿Cómo entra a Nicaragua? Nicaragua entra como uno de los países internacionalmente, yo creo que esté entre los primeros 20, y 25 países que tiene tanta importancia geoestratégica por la colocación territorial de donde sí. están. Eh, yo sé de eso porque Italia es en primer lugar, sobre todo eso, claro tiene Mayor, dos Medellín, continentes Medellín, y, Medellín. Y, y, y un Medellín. tercero casi país claro diferente al océano bueno Nicaragua con el Golfo de Fonseca y el hecho de estar con océano Pacífico y océano Atlántico bañando sus costas y siendo el país más grande de la región centroamericana teniendo ya una liderazgo política indiscutible histórica cultural y de todo tipo porque quien no conoce Centroamérica vaya primero en Guatemala, en Salvador, sí. en Costa Rica, y después venga Nicaragua se da cuenta la diferencia. Sí. Estamos hablando de otro tamaño, de otra, de otra envergadura. Entonces ya teniendo eso, Nicaragua va asumiendo un papel fundamental. Y ya irte a pelear con un país que parte de un proyecto tan grande, quiere decir ir a pelearte directamente con China, que no es, la, no es lo más sí. cómodo que hay. No, claro. Y además yo diría que... Imagina a Fernando Chamorro guiando el asalto. La, favor, al gobierno de China. Por favor. O sea que este, lo que te quiero decir no, es que no. Nicaragua se está muy bien plantada sí. ahora. No, y yo diría, o sea, hablando de, de las dinámicas regionales ¿no? que, que genera este anuncio de sí. Nicaragua, que sabemos pues que en el fondo es el anuncio del canal, ¿no? Aunque el gobierno no lo ha dicho así con todas las palabras, pero bueno, puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Este, porque de hecho se ha estado el canal, se ha estado construyendo. Ya no una parte que ya se está haciendo. ¿no? O sea, lo que, todo lo que es la, la, la conexión entre el Atlántico sí. y el Pacífico y los dos puertos de aguas profundas. Sí. ¿no? Pero hablando viendo un poco de todo esto, o sea, el las, el las gran dinámicas gran. De a nivel regional, ¿no? yo no sé, me, me imagino que. La misma oligarquía costarricense deberá pensar muy bien qué es lo que ellos quieren hacer porque ellos desde hace muchos años están comerciando con, con China ¿no? sí. Y va a ser difícil mantener ese, ese o sea, una relación comercial con China y al mismo tiempo una relación política antagonista con Nicaragua Por supuesto Y me imagino también que, que él en El Salvador lo tendrá que ir calmando Sí, no hay cambios políticos también en, este, en el Salvador, ¿no? Sí. Pero, pero ciertamente que si los Estados Unidos atacan a Nicaragua con esta iniciativa de la franja y la Ruta, harían perder un montón, perder plata a un montón de gente, a todo el mundo. Hay que agregarle que Honduras va reconociendo a China y va votando a Taiwán. Sí. Entonces hasta eso a nivel regional tiene su peso. Ahora lo que te quiero decir. El canal, claro está, que molesta mucho a los Estados Unidos. En primer lugar, porque transforma el canal de Panamá en una piscina de comunidad. Más o menos. Ahí está bueno para que pasen los barquitos que van a pescar camarones y todo mm -hmm. eso. Pero en el canal de agua profunda, que tienen pensado en Nicaragua, pueden pasar desde los barcos de cruceros hasta los bastimentos que llevan miles de toneladas. Lo más importante es que puede pasar contemporáneamente un rebaño, uno que viene. Uh -huh. Eso ahorra no solamente días y días de navegaciones para darle la vuelta de un océano al otro. Claro. Y por lo tanto, días y días de navegaciones significa mucho dinero claro. por la compañía que lo hacen, sino que agiliza, facilita a todos. Lo que más tendrían interés a que hubiera un canal grande en Nicaragua, paradójicamente son los Estados Unidos. No. Que sin embargo son ciegos políticamente, son idiotas culturalmente y entonces no alcanzan a entender que ese sería lo mejor para ellos. O sea, si hubiese sido un gobernante de los Estados Unidos, me voy donde el comandante le digo, ok, hagámoslo, yo claro. me meto también. ¿Con qué lo está haciendo? Yo también quiero participar. ¿Por qué? Porque Panamá va a ser el, la piscinita de condominial, ya no me sirve. Pero es tanto, es tanto el prejuicio político que tienen hasta en, el, hasta en hacer los negocios que viene nada más a la mente la idea de que yo soy el que manda. Y se hace lo que yo quiero No importa que convenga, que no convenga. Debe convenir a mí. A mí me gusta así y tiene que ser así. Esa ter son tercos y, y, y, y al final nunca ganan por eso. Sí. Sí. Este, estaba haciendo un cálculo, los Estados Unidos desde el 45, desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, han librado decenas y decenas de guerras de todo tipo, directa e sí. indirecta. Han ganado simplemente Granada. Y Panamá. Sí, ellos ataca, la atacan la países que no se pueden defender. Es correcto, todas las han perdido. Han sido sacadas patas en el culo de Afganistán. Sí. De cuatro hombres con sandalias, con sí. turbante en la cabeza, lo sacaron a patas del culo. Después de 20 años. Entonces digo yo, ¿será que tú debes pensar nuevamente a tu doctrina de seguridad nacional? Cuando yo oigo, veo, no me en Nicaragua no es una inusual y grave amenaza ah, sí. a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No sí, si que es grave con la, o sí, sí, con la llamar seguridad. a la casa blanca pasar el número del psicoterapeuta amigo mío que conozco sí. le digo hablen con él que lo puede ayudar le puede aconsejar algo sí. bueno, te cuento una anécdota ¿no? en estos días la noticia que salió en europa pero, bueno seguramente que lo has leído en algún diario italiano es que dicen los estados unidos que rusia no ha invadido no, no, no, porque hay demasiado lodo. Hay demasiado lodo, hay mucho lodo en esta época del año. ¿no? Entonces el, eh, el Kremlin les contestó, ¿no? Con o sea, fran... sí, sí, dice fran... ustedes dicen que han contratado meteorólogos para poder, este, para poder predecir el curso de, de, de, de la situación que tenemos en Ucrania. Nosotros, mejor, ustedes, de, creemos que ustedes deberían contratar a algún astrólogo. Sí. <risa> y no claro. tienen cuenta de eso. El más grande dirigente militar de la historia de la Unión Soviética y de Rusia se llama General Invierno. Claro. Pues claro. Los rusos son el único pueblo al mundo que pelea más con el Invierno, más con la nieve y el lodo que con Así el verano. Ya sí. se han caído ahí Napoleón primero y Hitler después y ahí se iría a caer el último imperio que además es un imperio ya en decadencia de los Estados Unidos la verdad es que esa los gringos llevan la ampliación de la OTAN contraria a lo que se habían comprometido por toda la Europa del Este Le ¿Y, eso, ponen... y eso es serio la gente tal vez aquí en Nicaragua no se da cuenta no, no. pero es serio cuando vos te ponen unos misiles nucleares a cinco minutos de o sea, territorio? te acuerdas qué pasó con Cuba en el 61 los Estados Unidos dijeron si meten misiles soviéticos a Cuba yo ataco invado sí, a la sí, isla porque no puedo tener una amenaza tan cercana ah pero sí la pueden tener los rusos pero cómo es posible miedo eso eso es una cosa que la gente ve todas esas películas de Hollywood y cómo la gente en 1961 estaba muerta de miedo sí por lo, por el tema este de los misiles claro. verdad no y cómo se puede entender eso y por qué los rusos no van a poder sentir miedo por vez lo que yo no he entendido fundamentalmente, yo soy convencido de eso, es que hay una gran diferencia entre la Unión Soviética y la Rusia de hoy. Vladimir Putin no tiene ningún problema a usar la fuerza cuando piensa que sea necesario. La Unión Soviética siempre ha buscado cómo arreglar y cada iniciativa agresiva de los Estados Unidos trataba de buscar un equilibrio. Este hombre te lo demostró en Chechenia. Te lo demostró en Georgia, te lo demostró en Crimea, te lo ha demostrado en Donbass, te lo ha demostrado en Siria, te Ahora lo está en demostrando Kazakistán. en Kazajistán. Si tú le vas a tocar sus intereses o lo vas a amenazar militarmente, Putin reacciona. Sabe perfectamente que si afloja un día, se encuentra a los gringos marchando por la plaza Roja. Entonces, te dice: ¿Cómo voy yo a relacionarme con una administración de los Estados Unidos que en pocos años. Desmiente lo acuerdo con Irán. Desmiente lo acuerdo por la testada balística de corto y medio alcance. Se insedia el nuevo presidente, el muerto, dice, cómo se llama, Biden. Y lo primero que dice es que Putin es un asesino. Entonces, después le de mete lanzadoras de misiles a tres kilómetros de su fronteo, y que pretende que él dice, no, no, ok, well, acomodate. Y dice: Está muriendo muchas tropas, sí, pero yo lo estoy haciendo en mi país. Así es. O sea, vos que lo está haciendo en un país tercero que me está agrediendo. Lo que la gente no sabe es que en Ucrania hay un gobierno nazista. Sí. Los símbolos <risa> del partido sector derecho, así se llama, son los símbolos de la cruz de Hitler. Y esta gente es nazista, como siempre ha sido. Los batallones más peligrosos de la historia de la invasión nazista de Europa vienen de Ucrania y de Croacia, sí. de gusta así se llaman y Otro batallón especializado, Lituania, Estonia y Letonia, y sobre todo, Lituania ha sido un bastión del nazismo histórico. Y estos países son hoy la masa de maniobra que los Estados Unidos tienen para amenazar Rusia. ¿Cómo es lo que hacen, ellos provocan hasta que Rusia reacciona Cuando reacciona, dice: Ah, está golpeando a un inocente. No, no, no, no, no, no, no es así. Rusia hasta ahora ha tenido mucha paciencia. Yo creo que lo europeo debería. Jugar un papel diferente. mire donde lo, lo gringo y decirle: si ustedes van perdiendo el, el mando del mundo, no podemos meter nosotros los cadáveres para eso. Para No, es muy irresponsable es. lo que sí. está haciendo lo, la, la, los liderazgos sí, atlantistas de Europa, exacto, es muy irresponsable. Hay ese títere ridículo de Stoltenberg, el jefe mm, de la OTAN sí. en Europa, que todos los días se levanta amenazando a alguien. Él sí. no tiene ni una escolta suya para garantizar su propia seguridad, imagínate la del mundo. Lo que te quiero decir es que. Si tú piensas de agredir a Rusia, debes recordar que Rusia tiene 2.200 armas nucleares capaces de corto, de medio y largo alcance, capaces de golpear en minutos claro. cualquier capital europea y cualquier capital de lo, cualquier ciudad de los Estados Unidos. Entonces, cuando eso es el tema, te arreglas, te sientas y buscas cómo hacer para evitar Así que es. cada uno se destruya sí. recíprocamente? O quizás está aplicando uno de los planes que prevé el Pentágono en la CIA de una guerra limitada, breve, incluso un pequeño alcance nuclear en un teatro que posiblemente sea lo más lejos posible de los Estados Unidos. Este es un proyecto que ellos tienen. Lo que no entienden es que si tú desafías a Rusia a esto, Rusia reacciona y nos separa de No Y lo va a hacer rápido ¿no? Correcto. Porque tienen la. Eh actividad operativa ya se demostró de movilizar sí. muchos recursos en muy pocos días. Sí se demostró en Siria. Así entraron y desbarataron cinco países. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel estaban metidos en Siria combatiendo. Los rusos entraron y acabaron con todo. No lo desafíes desde el punto de vista militar. Claro. Los rusos no, en su historia milenaria no han perdido una guerra nunca. No sé si tú lo vas, pero a ver. Yo lo que quisiera es que nos estuviera hablando de posibilidad de guerra, porque eso es una locura, porque todo va a estar muerto y nadie lo va a contar como fue esa guerra. Pero nadie puede pensar que se mete frente a un país de 500 millones de habitantes, un territorio gigantesco, una porción del planeta grande, con armas nucleares, poderío político y económico, y le dice, vos desde mañana estás como Panamá. ¿Qué es eso? es eso? Entonces, desde un punto de vista militar, incluso hay dos problemas específicos. El nuevo caso de combate, supongo de la Rusia es sumamente superior al F-35 que usan los Estados Unidos y el misil vanguard ruso dicen los especialistas del Pentágono que Estados Unidos necesitará entre 10 y 15 años para tener un sistema capaz de detener ese misil ese misil puede ser lanzado por submarinos o de rampas de tierra por aviones y por todo tipo de verdad los Estados Unidos quieren ir a desafiar eso el poderío militar de China, con que Estados Unidos tiene un acuerdo militar fuerte, es inmenso. Y como ha crecido en estos años, China anda en una media de multiplicación por 10 cada año del gasto sí. militar. Ya la Marina China, a pesar de no ser tecnológicamente al nivel de la gringa todavía, tiene tantas y tantas embarcaciones, tanto y los días más poderosa que ya mejor que los gringos en el mar de la China no se hagan mucho el fuerte. Pues. No es así. Y la. Condición balística de China, igual va llegando a ser muy seria. Lo mismo te puedo decir: Israel habla mucho, pero Irán no le tiene ningún miedo. O sea, hay un equilibrio de fuerza que a cualquiera que tenga dos dedos de frente claro. le sugeriría decir: Mire, sentémonos, nos hemos desafiado, nos hemos probado los músculos en el chino vemos que todos somos fuertes, ahora sentémonos. Y vemos cómo compartimos la gobernanza global. Claro, claro. No, pero además, este, de, de, para agregar un poco a lo que estaba diciendo, hay otro factor que cuando uno mide los presupuestos militares de los países, ¿no? hay otro factor que, va, que, que, que juega en contra de los Estados Unidos, es un factor operatividad y manejo de, de, de, de, manejo de los recursos. Porque Estados Unidos tiene un, un presupuesto militar enorme pero está inflado, está lleno de corrupción y está lleno de proyectos mal diseñados porque es bueno, el mismo problema sistémico ¿no? de que, de que son, son empresas que están buscando cómo hacerse de, de, de, de contratos del Estado ¿verdad? e incluso agencias del mismo gobierno de Estados Unidos que dependen de, lo, de los fondos públicos, entonces hay un problema también sistémico, ¿no? De, de operatividad, ¿no? claro. eh, por eso es que realmente eh, es una situación, los, los líderes de, lo, de, de, de, de las grandes potencias tienen que ser muy responsables con lo que están diciendo y haciendo. Y más que yo, que no soy nadie, Brzezinski, nivel, explicó a qué se debía ese crecimiento de la economía china comparado al debate que tenía los Estados Unidos. Con una sola frase. Nosotros invertimos miles de millones de dólares por hacer guerra. China no gasta en eso. China no hace guerra. Todo lo apunta al crecimiento de la economía. Y los sistemas de armas que va con, eh, poniéndose y actualizándose se financia el crecimiento de su economía. Nosotros nos hemos desgastado dando vuelta por el mundo. Los chinos no. ¿Y qué pasa? Que ahora los chinos son la primera potencia claro. mundial En términos económicos Entonces digo yo ¿Cuáles son los desafíos próximos? China, Rusia y otros países Incluyendo Alemania ¿sí? Están construyendo esa ba ese banco internacional Que debería sustituir El Banco Mundial Y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la característica de ese banco? que cada país aporta con su propia moneda y que los intercambios se hacen en una moneda de cada la moneda de cada país que después se convierte entonces es un poco como el planteamiento que hacía Correa cuando de, precisamente en el, en, en el Alba no precisamente esto va a llevar a medio largo plazo el posible abandono del dólar como moneda en la transacción internacional que significa en automático la caída de los estados unidos al infierno de los estados unidos bien, de esto con tal que cuál es la amenaza que los estados unidos hacen con rusia si se meten en ucrania Ah, no son babosos no le dicen que atacamos porque saben que van quebrados le dicen que quitamos del sistema sí. de intercambio internacional o decir del sistema de transacciones internacionales sí. te bloqueamos el código swift sí. Es el código SWIFT, todos ustedes que tienen una tarjeta de crédito lo tienen ahí. Es un código establecido por los acuerdos internacionales, el primero es Basilea II, el segundo es Basilea III, que dice que solamente la utilización de ese código te garantiza las transacciones internacionales. Pero te hago un ejemplo, si Nicaragua quiere enviar un dinero a Italia, siendo Nicaragua en la blacklist, porque los dueños del SWIFT, que son los Estados Unidos, ha establecido que Nicaragua es un país blacklist, para entrar a Italia, tienen que pasar por Commerzbank o cualquier otro banco internacional, que no por casualidad en Nueva York, dejar ahí una cuota, eso se llama robo, y para después llegar convertirse en otra moneda. Entonces, con el código SWIFT, los Estados Unidos tienen una cuota de ganancia por cada transacción que se hace, desde la compra del café hasta el abastecimiento de import-export. Si pierden ese código SWIFT, si se si amenazan con esto, Rusia y China aceleran el utilizo de este, banco, de este nuevo banco internacional sí. los Estados Unidos le pasa, como se dice en Cuba que el tiro le sale por la rueda sí. sí. y va a ser el error más dramático que puede hacer en, lo, en su historia los Estados Unidos pensar de que con sanciones me creo ventajas comerciales, porque te digo que tú no puedes entonces solo lo puedes comprar conmigo con el código SWIFT te impido de operar internacionalmente en términos financieros porque te lo impido yo así que solo puedes operar conmigo si piensan que eso va a poner con las patas en la pared a ver la mitad del mundo están completamente equivocados sí. entonces incluso, digo, porque ellos están amenazando con eso contra nosotros también sí. no sí. pero Ay, mío, mientras tanto obviamente el, el sistema alternativo sí. al SWIFT y al IBAN sí. tiene que hacerse lo más rápido posible claro. pero además de eso yo te digo, la semana pasada estaban aquí unos empresarios de Corea del Sur queriendo montar un sistema de, de blockchain de, de, de Bitcoin aquí en Nicaragua ¿no? pero esas son cosas legítimas que los países las pueden hacer ¿no? si sí. lo someten a ese tipo de agresiones bancarias no, eh, no, no digo el Bitcoin en la manera que lo entiende Bukele como un medio para desarrollar el país, lo que está haciendo es atraer un montón de especulantes, de mafiosos, claro. ¿verdad? ¿No? Para claro. reciclar dinero sucio en lo, lo más Claro, claro. Pero, pero a lo que voy es que aún con esos medios, los Estados Unidos no tienen realmente el poder de bloquear a los países No, el tema es, sigue siendo lo mismo. Los Estados Unidos quieren determinar la alfa y la omega de la política económica internacional de todos los países del mundo. Ya los países están hartos de pagar esa claro. cuota de robo. Claro. Parece un chip que tú tienes que pagar para ingresar a jugar cada claro. día. Los Estados Unidos no puede seguir pensando que financia su modelo de vida con el saqueo de los recursos de los demás. Sí. Ya los países están hartos. Sí. No tienen la leadership política, no tienen el carisma, no tienen la confiabilidad política. Incluso no tienen la dominación tecnológica, no tienen la, no tienen la dominación militar y tan siquiera la financiera. Mm. Han perdido el primer lugar en todos esos aspectos. Sí. Y entonces es muy estúpido que piensen que amenazando los países se van a dolar y le van a decir que sí. Llegará un momento así. Yo lo veo por ejemplo en Europa con Alemania. Alemania sigue siendo un aliado muy fiel de los Estados Unidos, sí. pero con su... Sí. Ya comienza a escoger su camino. ¿Dónde está todo el problema con Ucrania? ¿Tú crees de verdad que a los Estados Unidos le interesa del pastor ucraniano? ¿Le vale un pito El problema es que Alemania terminó los trabajos del Nord Stream 2, uh -huh. el gas que pasa bajo el palo. ¿Qué es lo que sucede? Que el gas que viene de Rusia es mucho más, es mucho más barato sí. de lo que transita por Ucrania, que se cobra mil millones de euros al año solamente para darte el permiso de transitar. Entonces los gringos te dicen, te vendemos nosotros, pero los shale gas, que es pezzi, sí. y cuesta muchísimo. Sí. Entonces vos oh, no quiero que tú hagas el el luto con los rusos y si necesitas gas nosotros le damos, mira qué rico. Ajá. Entonces me impide de hacerlo donde me cuesta más barato y que me es mejor para hacerlo sí. contigo. ¿Qué crees que el podólogo, eso que te digo yo lo saben perfectamente, hasta los últimos viceministros de todos los países sí. Yo creo que llegará un momento que dirán, la paciencia, bueno, hasta aquí llegamos. Señor. Claro, y, claro y los estados unidos no entienden que el mundo es multipolar hay potencias regionales como Turquía, Irán, como te puedo decir como, eh, así como lo hay como, con Corea del Sur, eh, con Japón y todo hay potencias regionales importantes hay potencias globales importantes que son las 5 o 6 naciones que de verdad tienen el poderío militar y económico y los estados unidos no pueden seguir pensando que ellos no son los buenos estados unidos produce, porque de ahí viene todo el 25% de la riqueza del mundo lo produce Estados Unidos, pero gasta el 53%. La distancia, la pobreza que anda. Claro, es el soldado, pero ese, eso no lo va a hacer el ladrón. Exactamente. ¿no? Sí, con la diferencia que el ladrón tarde o temprano se va a la cárcel. Sí, exactamente. entonces Cuando el ladrón es dueño corre, de la cárcel, corre, ya estamos. En... Ya, entonces no puede seguir así. Los Estados Unidos deben, deben ajustar su modelo de vida de una manera que sea compatible. Con el tamaño y la contribución que dan internacionalmente a la construcción de la riqueza global, no pueden empezar que yo te doy un pedacito así, pero no lo puedo. ¿Qué que le cuesta eso? Es la idea del estado de excepcionalidad de los Estados Unidos. Este pueblo, que tiene de poderosa solamente la ignorancia histórica, la falta de cultura política, todo, está convencido. Quién puede gobernar el mundo con la fuerza y no con la razón el mundo ya no es lo que salió después de las dos guerras mundiales el mundo ya es diferente y cual es que sea el nivel militar, el nivel financiero el nivel de intercambio el nivel de control militar eso ya no tiene la exclusiva yo sé que se encariñaron mucho cuando hubo el derrumbe del campo socialista pensaron, ahora sí mandamos utilizaron aquellos 10 años de pensamiento único y de dominio unipolar para hacer más guerra. ¿Cómo no era que se iba a abrir un mundo de gas? Eh, son las propuestas que hacen ellos. Como cuando dijeron que Cuba iba a caerse el bloqueo cuando ya no había Castro. De que no hay Castro, hay muchas más sanciones contra Cuba de antes. Entonces, ¿qué, qué es la cosa? Lo mismo podrían decir así. Eh, ¿sí? ¿Sí? Podemos decir que los Estados Unidos son, ellos están totalmente dependientes del de, de excepcionalismo y obviamente de la idea del destino manifiesto o sea que Dios les dijo sí. a ellos que tenían que, que gobernar sí. a todo el mundo ¿no? y liberar a todo el mundo ahora, fíjate que una doctrina que es incluso anterior a esa varias décadas es la doctrina Monroe sí. es, es varias décadas anterior, ¿no? Y con eso yo quería ir, en 1800. ver exactamente ver si nos sí. enfocamos desde tu perspectiva cómo ves la situación en América Latina cómo ves la situación en América Latina en general y cómo la ves también al interno de la izquierda donde se dan todas estas discusiones raras y hay algunos presidentes otros unos que nos critican y que nosotros le contestamos eh, sería interesante conocer tu, tu punto de vista. Mira. ¿Por qué no sabe la doctrina Monroe? Pues está de una contradicción en términos. Porque dice, la América a los americanos. Pero como América entiende el territorio que va de Alaska a Tierra del Fuego. Y como americano lo habitantes de los Estados Unidos. Entonces ya ahí eh, hay algo que nos pasa. ¿Sí? La doctrina Monroe era ridícula cuando nació y es más ridícula ahora. Los Estados Unidos tiene América Latina, las condiciones para el pase de ser una potencia a ser superpotencia. Sin América Latina, sin el saqueo, sin el dominio político y militar de Latinoamérica, los pues Estados Unidos dejarían de ser superpotencia se volverían potencia. Por lo tanto, lo que ellos llaman su patio trasero, nunca se ha visto un patio trasero más grande de la casa, pero bueno, lo que ellos llaman su patio trasero es en realidad la origen de su propio poderío internacional. Sí. Hasta en lo económico, si tú piensas a lo que ha sido el CAPTA, si tú piensas a lo, que ha sido, a lo que era el NAFTA en su proyecto, eso es el sueño de mandar la economía de Latinoamérica desde Washington y de hacerle producir y ganar solamente en función de los Estados Unidos. Hay una cosa que muchos no saben. Durante el somocismo en Nicaragua exportaba oro en los Estados Unidos. El costo de los impuestos que le pagaba Nicaragua para meter el oro en los Estados Unidos era superior al costo del oro que los Estados Unidos se ganan, Es el modelo de, ello, de, de intercambio económico. Ahora, Latinoamérica nunca ha vivido una temporada con una crisis política tan fuerte de, de su gigante del norte como ahora. Porque los Estados Unidos están en una crisis seria, profunda, interna, antes que internacional. Yo no creo que se pueda hablar de guerra civil posible y todo eso, pero sin embargo hay una polarización política como nunca en la historia. Y la polarización política en un pueblo ignorante inevitablemente se hace polarización armada. Nosotros tenemos un dicho que decimos que los Estados Unidos hacen guerra porque se, se cansan de dispararse entre ellos. Entonces querían ir a disparar a porque eso es. Y es el señal de una sociedad enfermiza que tiene récord del país primero al mundo por. Enfermo psiquiátrico, del porcentaje más alto de detenidos en relación a la población, del porcentaje más alto de discriminación racial en las condenas judiciales y del porcentaje más alto de analfabetismo funcional, que para quien no sabe qué es, no es lo no saber leer y escribir, sino que no saber entender lo que se lee. Es un país que tiene un modelo socioeconómico completamente devastado. Entonces, una crisis así, se le vino encima la polarización política de la nueva derecha. Que como que la otra fuera izquierda. No es izquierda, pero de la nueva derecha, con la parte del establishment histórico. Y eso es muy difícil de interpretarlo de forma correcta, no me quiero lanzar a eso, pero no hace ver nada de bueno en corto término para la estabilidad misma de los Estados Unidos. ¿Por qué me preocupa que los Estados Unidos se desintegren? No, porque me vale. El problema es que cuando los Estados Unidos están arriesgando mucho, buscan una guerra para reanudar internamente la cohesión social. Eso me preocupa mucho. Ahora, muy difícil en darle a explicar a los gringos que se hace una guerra por Ucrania, mucho menos por Kazajistán. Por eso hay que tener el escenario latinoamericano siempre con mucho cuidado Claro, claro Ahora, ¿qué, ¿cómo ves vos esto? ¿no? Por un lado tenemos gobiernos de pues, izquierda, populares, progresistas sí. Por otro lado tenemos unas oligarquías rancias y, y mafiosas, ¿verdad? Hay que decirlo sí. Pero, ¿de los dos lados hay incentivos para comerciar con China? Y de los dos lados hay incentivos para meterse en esta multipolaridad. que irá a salir de todo eso. En primer lugar, porque como dicen los gringos, business is business. Y eso va más allá de la ideología política. En América Latina hay dos tipos de izquierda y dos tipos de derecha. Hay una izquierda progresista, a la cual te puede inscribir AMLO, Fernández, te pueden inscribir Lizarse, te pueden inscribir cuando serán hasta cierto punto Lula, pero Lula, digamos, y luego hay una izquierda que no busca la alternancia como esta, sino que busca la alternativa del sistema, que la izquierda representada por Cuba, ¿no? Nicaragua y Venezuela. Ya veremos, no creo que pueda mucho, pero ya veremos Honduras como si situará posiblemente en la primera parte del, del escenario. Pero ¿qué que produce eso? Que si Brasil gana, es decir, se gana Lula, y se corre ese loco fascista de Bolsonaro. Chile ya cambió, y está también en, la primera, en el primer lado, hasta quizás ni tanto. Se reduce de que Brasil, Chile, Argentina, México, o sea, los países poderosos de Latinoamérica, tienen una corriente que de dialogar con los Estados Unidos, pero no de estar a su disposición total. No estoy hablando del término político y militar, estoy hablando del tema del intercambio comercial. ¿Por qué la CELAC es lo nuevo que hay en América Latina? Porque es el elemento jurídico que puede juntar la izquierda progresista, la izquierda light, como se le dice, o al caviar, como se le llama, con la izquierda revolucionaria. llamar la izquierda revolucionaria? Es correcto porque lo que están haciendo en su propio país son revoluciones. Porque cuando tú cambias completamente el destino de un país, independientemente de que haya tomado el poder con armas o no, está haciendo una revolución, me refiero por ejemplo a Venezuela, mientras que fue y Nicaragua sí se cambió a través de la fuerza. También. Todo para mí es un conjunto de izquierda revolucionaria. Y la otra que son izquierda progresista. ¿Qué apuesta podrían tener juntas? En primer lugar, lo principio fundamental sería respeto de tu propia autodeterminación no herencia tu asunto, y solidaridad ¿por qué eso? porque el enemigo no es el hermano latinoamericano que compartes historia, cultura, idioma, raza el enemigo es el Chile, que quiere comerse lo tuyo o lo suyo entonces si tú partes de eso la unidad latinoamericana es una unidad que se puede fundar en un intercambio, en una cooperación y en una integración regional que transformaría a Latinoamérica en el, en el continente más, en el sí, más poderoso del mundo por recursos que tiene, por población, por nivel de posición geográfica. Yo no sé por qué hay este síndrome de Estocolmo en algunos países que le sigue encantando el, que lo, el perdugo, pero eso sería el futuro posible de Latinoamérica. Y en este contexto, no importa quién tenga una idea del desarrollo económico y social socialista y quién lo tenga con el capitalismo light inclusivo, no importa, lo que importa es que ese conjunto podría relacionarse al nivel iberoamericano con una fuerza y una capacidad de leer, levantar sus razones infinitamente mayor a lo que cada país singularmente hace. No necesita ser un especialista en política internacional para saber que cada país solo en la relación bilateral con Estados Unidos solo puede sotumber, pero todos los países juntos, los Estados Unidos se tienen que sentar y buscar una regla. Ni se diga por Canadá, que son cuatro bajar con el tres osos y dos pendejos, ni nada. Pero frente a un país solo, poderoso, al conjunto de países, Canadá tiene que hacer una persona ni se diga por España, que jura de seguir siendo la madre patria ella. España tiene una posición anti latinoamericana en todo el foro europeo espantosamente grave. Sobre todo ahora con el crecimiento de fox que se junta con Ciudadanos y hace de España un país objetivamente con mayoría parlamentaria de nostalgia fascistas directa. Eh no nos equivoquemos, cuando hablo de Vox hablo de fascismo, juro. Así como mucho más que lo de Orban en Hungría, fíjate, mucho más todavía. Entonces, ¿cómo te relacionas con España? Te relacionas junto como bloque latinoamericano. Latinoamérica no necesita de la relación con ningún otro continente si tiene una cooperación interna. Tiene claro. todo lo que necesita. Energía, alimentos, agua, clima. Eh, pero, Migraciones de, internas Pero el problema es que tiene, tiene unos estados-nación Que no, no, eh, no se corresponden con su composición social Por ejemplo, una, los pueblos originarios aquí en, en América Latina Hoy en día están levantando la, la bandera del estado plurinacional Porque el problema es que la mayoría de los países Se crearon con unas fronteras que fueron diseñadas sí. Sin tomar en cuenta que existían naciones indígenas te pongo un caso concreto, el de Guatemala, donde hay conflictos ¿no? de hace muchísimo tiempo, incluso centenarios, entre, entre, entre poblaciones que viven en distintos municipios, simplemente porque las separaron, los gobiernos criollos, no españoles, sino criollos, las separaron sin resolver los problemas de propiedad. ¿no? Y esa gente está en conflicto unos contra otros, y cada, a cada rato el gobierno criollo va y militariza el, el, la, la zona supuestamente para imponer el orden cuando en realidad lo que están haciendo es tapar un, un, un problema que ellos mismos crearon ¿no? Sí. entonces, o sea, ¿no te parece que son procesos bien complejos los que, los que hacen falta para llegar a ese tipo de sí. unidad endógena de América Latina? Tal vez te voy a decepcionar, pero te hablo de europeo no abierto eso como el problema principal y la identidad de los pueblos originarios o así como de, la, de, la, de, de las distintas ramas de étnica, no siempre en la historia está recién se ha demostrado como garantía de progreso en el caso de Ecuador y Bolivia son bastante significativos donde la, a veces organizaciones indígenas se han prestado al lado de la ultraderecha yo no sé por qué pero eso pasa entonces de por sí eso a pesar que sea un tema serio y que hay que enfrentar pero de por sí apoyar los pueblos originarios no significa salir adelante en automática sin embargo es un tema es un tema se vuelve porque me obviamente, parece que los compañeros que conozco no te, no te va a gustar mucho eso que está diciendo yo sé pero en mi criterio me van a explicar que, que me equivoco sí. y me van a decir que hizo que hicieron la la conada y otro país, otras organizaciones, durante la última elección en Bolivia, durante los acontecimientos en Ecuador el... sí, sí. O sea, yo no creo que por el ser, La el evaluación ser... que hacen es distinta, te digo. Correcto. Pero yo no creo que por el hecho de ser un pueblo originario tener razón a sea. Después te mido. obviamente. en lo que tú accionas, ¿no? Okay. Y mido también los errores del establishment político de la izquierda en estos países. Así que no creo que sea completamente todo en de Pero te digo, el tema es muy serio. Pero no lo quisiera reducirlo como que la resolución de ese tema, que no hay fácil, automáticamente resuelve el proyecto muy grande de integración latinoamericana. Eso es una cosa que te puede marchar en paralelo, pero resolver eso no garantiza lo primero que estábamos diciendo. Y el desafío con Estados Unidos no está con los pueblos originales, el desafío los Estados Unidos está con las naciones de Latinoamérica. Todos. Las naciones deben aprender a darle valor y a reconocer política, constitucionalmente y ordinamentalmente la existencia de los pueblos originales ¿A que se le debe dar? Totalmente autonomía y total, total participación en la vida política de los países. Pero se le da porque el sistema que quiero meter es un sistema demócrata que incluye, que respeta y no al revés. O sea, es un sistema democrático que permite a los pueblos originarios de tener la representación digna de lo que son sus instancias, sus legítimas aspiraciones. Y no al revés, no al revés. Mira, Pero lo, te, lo que pasa, pasa es que decir... lo que están demandando hoy en día es, uh -huh. este, es control de territorios. Correcto. O sea, el, lo que están demandando es eh, no solamente una reforma agraria, sino... O sea, no solamente apropiarse de la tierra por la tierra, sino la tierra por lo que tiene debajo, por lo que tiene arriba ¿no? y por todo lo que tiene además en términos culturales, claro. o sea, implica, como diría Chávez, una nueva geometría del poder. ¿no? Correcto. Hay lugares donde se podrá y lugares donde se podrá menos. Es seguramente un camino correcto, pero no es lo en que yo me concentro cuando pienso al desafío global sí. En ese caso, con, con los Estados Unidos, ¿no? con el norte. No es no ese es el tema principal. Y, sin embargo, es un tema. Pero, ¿cómo te podría decir? Eh, no es que... Es paralelo. No es que prevalece. Eso, es decir, yo no, no puedo prevalecer ese tema porque mi, mi tarea tampoco es antropológica, geológica, política. No, no, no. Mi tarea es tratar de entender cómo yo recupero la soberanía de Latinoamérica sobre su territorio con respecto a la invasión claro. de los Estados Unidos. Luego, paralelamente a eso, quiero ver dentro de nuestro propio territorio latinoamericano cómo se respetan las propiedades de esa tierra, cómo se respetan todas las condiciones de las que tú me estabas hablando de respecto a la identidad, a la historia. Ahora, en todo original. caso, en todo caso, este... Sí. Eh, hay una situación bastante contradictoria, ¿no? con ciertas o sea, oligarquías que están en el poder político, que tienen poder económico y que se van a tratar de aprovechar de toda esta nueva multipolaridad para mantener sus privilegios y gobiernos de matriz popular, progresista, democrática, ¿verdad? Eh, que van a tratar de utilizar esta esta nueva multipolaridad en función de los objetivos pues, de, de, de independencia de América Latina, ¿verdad? ¿Cómo ves vos que se puede desarrollar? O sea, eso es difícil de... hablando por ejemplo de la CELAC, ¿no? sí. Es difícil, no es tan fácil de hacer funcionar, ¿no te parece? El peso de la oligarquía es el peso de quien es invasor hacia adentro e invadido desde afuera, como siempre. Pero vamos a ver el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, la empresa privada que se reúne en el José produce el 30%, 31 creo, del Producto Interno Bruto de Nicaragua. El 70% está producido por la economía familiar. ¿Y qué ha sido un desarrollo eso? Maravilloso. ¿Acaso... Se puede pensar a un modelo de desarrollo que no, simplemente, que no cuente simplemente con el dominio de la empresa privada, que casi siempre es de la oligarquía. Sí, claro que se puede. Entonces, ¿cuál es el camino? Si el Estado garantiza las satisfacciones de los bienes y servicios primarios por la población, eso de por sí produce y genera directa e indirectamente una riqueza popular. Que mide y reduce el poderío de la empresa en la construcción. Pero para eso hubo la... que hacer una revolución en 1979, uh -huh. enfrentar una guerra de baja intensidad, ¿Sí? ¿no? pasar por 16 años de neoliberalismo ¿Sí? y al final darle título de propiedad a toda esa... o sea, la, la propiedad uh -huh. aquí que se redistribuyó, porque fue una de las ¿Sí? reformas agrarias más radicales Exacto. que han habido en América Latina, ¿verdad? Pero eso fue parte de todo un proceso histórico sí. o sea, El problema es que Nicaragua logró resolver el problema central del poder ¿no? De decir quién tiene las armas ¿no? pero sí, Lo que no pudo hacer sus ricos o lo que no pudieron hacer Arbenz o otro, ¿no? Claro la, la gran mayoría de los países de América Latina no... no, no o sea, excepto Venezuela y Cuba ¿no? no han logrado resolver ese problema de una manera satisfactorio y permanente ¿no? Correcto. Eh, o sea que a lo que voy no es que es, el consejo de nicaragua es fácil es, es, es, es fácil de es, es fácil de recomendar pero es muy difícil de seguir ¿no? pero nicaragua yo sigo pensando también con respecto a cuba de venezuela que nicaragua no es una escuela política aquí hay que venir a aprender cómo se hizo ese modelo Uh, lo muy culto del Irán, que cada país tiene su característica, que, hay, que, que no se puede ajustar, no se puede hacer un discurso general, pero aquí hay temas que valen por todos. Claro. Luego, la aplicación es de esto. Decía Carlos Fonseca: nosotros tenemos que estudiar la historia como marxista y aplicarla como unicaragüense. Correcto, perfecto. Entonces, tú debes hacer, tener grandes principios que son los que no se pueden negociar jamás, como enseñaba Fidel, jamás se van a poder negociar los principios y después está la línea política, la táctica, la estrategia. Eso sí, está susceptible de negociaciones, de modificaciones, de cambios. Mira, es un trabajo en porvenir. Decía Carlos Marx, al final de su vida, que había escrito muchas cosas, pero la única de que estaba segura, él, que no era marxista. Indicando con eso, que el marxismo es un proceso en porvenir. Hace 30 años, Levanté un convenio internacional en Londres que titulamos After March, Abril. Es decir, no. después de marzo viene Abril. O sea, hay que ir adelante, sacar el método y ajustarlo a la actualización. Sí, sí. El tipo escribía con los trenes a vapor y ahora va a claro. satélite. No puede ser lo mismo. Lo mismo vale por la teoría económica y política de Nicaragua. La verdad es que hay que sí. generar normalmente una idea de la transformación y después una manera de hacerla. Aquí la idea de la transformación y ascenso ya está un paso adelante. Aquí la cuestión es cómo hacerlo en cada país, de acuerdo, obviamente, a su sí, sí. Yo creo que Nicaragua puede ser un ejemplo a seguir por muchos países. Nicaragua comenzó a preocuparse de, de cómo desarrollar su nivel de vida interna desde un punto de vista democrático ya en la primera etapa de la revolución garantizó en los 16 años de neoliberalismo, que yo llamo la segunda etapa de la revolución, porque fue resistencia, con pecho, a lo que era la defensa, a la resistencia, a lo que era el ataque de la oligarquía para retomarse todo lo que había perdido con la revolución. Y, y el comandante garantizó que el frente, a pesar de los ataques internos y de los ataques externos, quedara en su lugar. Y si no hubiera habido esto, nunca hubiera habido el 2006. Nunca hubiera la Nicaragua de hoy. Entonces, hay una manera de pensar la política que viene aplicando rígidamente los principios. Si tú tienes esos principios, después te puedes poder tener la línea política que quieres. Lo que yo creo es que los principios no sean lo mismo en la izquierda reformadora y en la izquierda revolucionaria. Pero los intereses comunes pueden ser más allá de las diferencias políticas pueden ser un terreno donde experimentar una unidad continental. Serio, no le veo el por qué no. Y entonces, ya no viéndole el por qué no, estamos decidiendo del sí y de qué manera hacerlo. Yo considero Nicaragua una palestra política extraordinaria, así como considero Cuba la más grande escuela de internacionalismo jamás vista en el Estado. ¿eh? Y considero Cuba. La madre y padre de todos los procesos de transformaciones políticas que haya habido en América Latina. Lo que se han logrado y lo que no se han logrado. Sin Cuba, nada de eso hubiera pasado. Pero considero Nicaragua ahora el faro político, de análisis político, de estilo de gobierno, de manera de conducir las cosas públicas y de manera de estar dentro del sistema de relaciones internacionales que hace escuela. Para finalizarte ese concepto, lo que entrega, la, las muchas cosas de las que estoy enamorado de ese proceso es su posición internacional. Nicaragua dialoga con Israel, dialoga con los países y después está muy amiga con Rusia. Ahora se mete con ¿Qué es lo que hace Nicaragua en la política internacional? Una cosa simple y sencilla: los intereses nacionales. Se relaciona en la política internacional pensando a cuál es el interés nacional de su propio país. Y entonces, salvaguardando los principios, porque dentro del reconocimiento de China popular está un principio de derecho internacional al cual Nicaragua está muy apegada porque lo ha padecido en carne propia, y a la vez garantiza su interés nacional de esa manera. Esa es la forma de hacer política internacional, y no como Europa, que es único, el único right motive es que tenemos que obedecer a los Estados Unidos, y perdiendo nosotros. Nicaragua te dice, mi si relaciones internacionales son con todos los pueblos, no me meto en los asuntos internos, no quiero que se metan en lo mío, pero lo que gobierna la decisión de establecer una relación en vez de otra es cuidar los intereses sí. nacionales de Nicaragua y de los nicaragüenses. Eso se llama, sí. eso se llama soberanía nacional, claro. no que, claro. porque que si no hay una palabra vacía que puede decir cualquier cosa. Soberanía nacional es eso, en principio. Independencia es eso, no pertenecer a bloques preestablecidos. Sí. Y simplemente abrazar quien te abraza. Ya llegando a la parte más filosófica de la entrevista, es sí. decir, a, a digamos, amarrar todo lo que hemos discutido, yo te quería preguntar cómo ves vos a Nicaragua de aquí a 5 o 10 años. Sí. La Dios bella, maravillosa la de Nicaragua. En los próximos 5 años se va a consolidar aún más la seguridad y la tranquilidad política, económica y social que es importante garantizar este país. El gobierno del comandante Ortega y de la compañera Rosario es un gobierno que no tiene, por calidad y por visión política y estratégica, no tiene iguales en la región. Posiblemente a nivel internacional, son, no son más. Y Nicaragua tiene un futuro adelante que ya está trazado por todo lo que han sido los últimos 15 años de su historia. Mira. Si después de los acontecimientos del 2018, que han dañado por 1.800 millones de dólares la economía de Nicaragua, y que venían de una Nicaragua que crecía cada año cuatro, cuatro y medio, cinco, y ahora ha crecido más de nueve, con el récord de exportaciones, quiere decir que ese pueblo tiene unos recursos infinitos. ¿Por qué tiene esos recursos infinitos? A pesar de la amenaza de las sanciones, de la cosa Porque se siente seguro en la guía política que tiene. Eso es un elemento enormemente importante por el crecimiento del país. Entonces, Daniel ya es el padre de la patria, mucho más que un presidente. Okay. Es un comandante. Es el padre de la patria. Y el, la población nicaragüense confía en él, se siente cojivada. Hay investigaciones hechas por empresas que, son, que no son ricas, que no se le puede decir que hablen por interés político. Donde dicen, hablan de un 70, 72%, 76% hasta de nicaragüenses que piensan que el gobierno está haciendo lo que se debe hacer. Sí. En ningún país al mundo hay eso. Claro, en ningún país al mundo hay ese porcentaje. Claro. Entonces nosotros, cuando nos habla de los gobernantes a nosotros, la primera palabra que sale es una vulgaridad. Aquí la gente dice, me está yendo mejor. Ningún elemento de la economía y de la sociedad nicaragüense hoy, está peor o igual a cuando el comandante llegó. Ese camino va desarrollándose aún más y garantiza que Nicaragua sea un país de grandísimo eh, respeto y de grandísimo desarrollo. Ya, claro, yo tengo idea de qué cosas de hacer en Nicaragua para crecer aún más, pero yo no soy nadie. La cosa importante, y, y no es el lugar para ir, pero la cosa importante es que Nicaragua va... Va. Camina y caminando en su camino. Esto es lo que yo veo. Si los gringos tenían la apuesta de que ese país iba retrocediendo a lo que fuera, pues, salieron con heridas claro. mortales. Eso no es así. Nicaragua tiene mucho más bello el futuro de lo que tuvo el pasado. Bueno, muchísimas gracias, por nada, Fabrín, Jorge. y vamos a ver. Tal vez algún otro día lo hacemos, hacemos esto por Skype o como sea, pues desde allá de, de Italia, ¿no? ¿Sabes dónde localizar? Así es, bueno, muchas gracias. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor